La idea así como dice Bolivia es que la ropa, ¿no? Es decir, hay que romper paradigmas, hay que romper paradigmas, muchachos. No nos vamos a quedar porque vamos a vender el de la comida rápida, no vamos a vender eh, perros y el salte, no. No. Es esas poder muy bueno. si de pronto se pone uno se va un poquito atrás de la historia. Todas las grandes ideas han hecho locos. Todo el mundo han sido locos de todas las regiones vienen mujeres de la costa, de todos lados entonces pues de pronto llevarles un pedacito de su tierra a este restaurante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 Solo tenemos mujeres, nuestro personal son solo mujeres para ayudar y mostrar la berraquera que tenemos las mujeres para que él no entiende el concepto de berraquera ser fuertes, así como nuestro hogar lo quiere ser. Eh, tenemos pantallas, les encanta ver fútbol, entonces siempre vamos a estar muy atentas para su servicio en cuanto a los partidos que estamos programando. Tenemos un estilo rodicio pero con concepto mexicano, entonces...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 Va a ser el hit, o sea, si van a detectar 3 litros de agua, que piden a mí la jarra directamente, yo les voy a colaborar. Eh, nuestras facturas vamos a tener el peso pintado de nuestra cajera, que es hermosa, hoy no se encuentra, pero te la traeremos. <risa> yo pensé estamos que estamos sí. Y este día, claramente, por todas las meseras, para nosotros el servicio es lo más importante. Entonces, desde que llegas hasta que te vas, nuestras meseras te van a atender con la mejor calidad.